Hola, hola, hola, hola, queridos amigos, amigas, amigues, muy buenos días, buenas tardes, buenas noches, depende a qué hora estés escuchando este video, eh, Luna en casa 4 en los signos de agua, cáncer, escorpio y piscis, vamos con ellos, así como lo estás viendo acá, eh, ya estoy, ustedes saben, yo grabo los videos todo en el mismo día, así que ya estoy Voy por el cuarto video. Eh, luna en casa 4, luna en cáncer, cúspide de esa casa 4, se inicio de la casa 4 en cáncer también. Cómo se come, cómo se interpreta esa, eh, esa composición astrológica o esa combinación astrológica. Luna en casa 4, inseguro, emocional y maternal. Mientras que si la casa 4 está en cáncer, representa refugio, hospitalario, eh, lo tradicional. Y si la luna está en cáncer, protector, sensible, intuitivo, hipersensible, vulnerable e inestable. Tengan en cuenta siempre que las casas tienen una cierta relación con los signos. Y acá esta luna estaría como en un doble domicilio, porque la casa 4 está en eh, la casa 4 está relacionada con cáncer. Eh, cáncer es el cuarto signo. Entonces es como si estuviera más fuerte que ningún otro sitio, así que eh, si se cumplen todas esas condiciones podríamos estar hablando o podríamos estar ante una persona bastante maternal de naturaleza, muy hospitalaria y protectora, yo diría también una persona con una hipersensibilidad que siente las cosas en la piel esas personas que nada, demasiada sensibilidad bien ahora si esa luna que está en casa 4 inseguro, emocional, maternal esa casa 4 en vez de estar en cáncer está en escorpio que son persuasivos posesivos y está relacionado con las herencias no solo económicas y la luna en escorpio es emocional, sanador, íntimo, apegado, manipulador, perezoso, podríamos estar hablando de una persona bastante insegura que con frecuencia utiliza la persuasión para manipular y lograr sus objetivos. Si la luna en casa 4 inseguros emocionales y maternales en vez de estar en escorpio o en cáncer la casa 4 estuviera en piscis que los hace aislados confusos muy espirituales y la luna estuviera en piscis intuitivos idealistas hipersensibles como nota positiva como nota negativa de pueden llegar a ser depresivos, sentir mucha vulnerabilidad eh, y victimizarse siempre, podríamos estar hablando de una persona hipersensible que tiende al aislamiento porque además suelen ser muy inseguros. Todas estas frases que yo las estoy leyendo, claramente se nota que las estoy leyendo, las hizo la astróloga venezolana Mildred Peraza, astróloga que estudió y se certificó acá en el CAF, en el Centro Aprender Astrología Fácilmente. Muchas gracias a todos por estar ahí de ese lado. Espero que tengan un día maravilloso, como seguramente será mi día. Les mando un abrazo enorme y nos volvemos a encontrar mañana. Sí, claro que sí, como todos los días. Pero mañana con la luna en casa 5. Chao, hasta mañana.